Bueno, en... oye, en el próximo video que no de cringe, por favor, quiero que tu canal no te de cringe. Para el otro video, che, boludo, para el otro video, creo, creo, quiero que no de cringe, por favor. Ya tus videos tienen todos tus videos dan cringe, por favor, no que no de cringe, que sí, que no de cringe que no de cringe oigan un like y dejan un like para que el próximo video de de bambi gameplays y más no de cringe cringe sí buena idea buena idea buena idea buena idea buena idea buena idea buena idea, sí, buena idea. eso es una buena idea ya basta eh ah ya basta, me están, me están para el orto de la verga. Me están dejando, me están dejando diciendo que mi canal da cringe. Yo, yo, es lo que puedo que pinte. Sé que todo es mi canal da cringe. Sé que todo, pero por favor, ¡paren! Por favor, estoy con las quejas de que la serie da cringe, de Dixon Bambi, de cringe, todo de cringe. He mejorado, he mejorado a pintar y ustedes aún me dicen que de cringe, aún creen que mejorar da cringe, ustedes dan cringe, cuando, me, cuando mejoran sus dibujos. Y me está fundando que aún da cringe. Cuando me mejoran sus dibujos, igual da cringe. Ustedes me están dejando al orto. No me importa si el grupo de la cita y me dicen: Oh, este video cringe. A mirarlo, da cringe. A mí los da lo da a la verga. Ustedes son. Y esto es un aviso para Dinomaxi. Gordo mamón ama dinosaurios. También me están frustrando de que, de que no sube videos, No estoy subiendo videos porque estoy tomando mi descanso después de una larga escuela. Por favor, no quiero. Yo solo estoy, estoy haciendo estoy haciendo directos en Bambi Games. Es porque es porque es porque yo soy más mejor en, en, en, en ser, hacer directos. No es que me gusta hacer directos. Lo que me gusta es ganar por los directos. Ya sé que ya sé que no les gusta que que haga videos así, pero por favor, hasta Hagan los videos más, más largos, no, no agradecen, no, aún no agradecen, miles, miles de quejas de que doy cringe. Por favor, paren, arruinan arruinen, arruinen mi canal, arruinen mi canal, hace yo videos en YouTube. Yo inicié el canal solo porque, de diversión, por, porque quise, no es porque quise dar cringe en YouTube, no, no, no, por favor, solo paren. Que me den cringe No saben cuánto Es la molestia De que me den cringe Escucha, si no, si en el próximo video No, no cringe Igual me importa un carajo Adiós No, no me importa Si, si te vas al puto día de la mierda